de las piezas del bootleg que más cariño me provocan y definitivamente junto con los Caballeros del Zodíaco son las figuritas que más he disfrutado durante los inolvidables años 90. Nos encontramos con dos piezas del personaje de videojuegos Mega Man X, si no me equivoco es más específicamente la edición Mega Man X3, lo primero que salta a la vista sea probablemente la peculiaridad de sus colores Vemos una gama de colores alternativa al original con un acabado cromado que prácticamente te encandila al ser acercado a alguna fuente de luz Pero viendo más allá de sus colores, que sin embargo el de Mega Man es bastante acertado podemos ver que el molde es definitivamente impecable Miren qué curioso este brazo de Mega Man como de un lado está de un color y del, del otro lado del otro. Estas son peculiaridades de cómo reacciona la pintura al paso del tiempo. Los moldes, como decía, están excelentes. Y estos muñecos eh, venían tanto individuales con brazos intercambiables como en un pack con tres muñequitos. En este caso me falta el tercero. De la colección que venía a la que llegamos a acceder acá en Argentina Que es ni más ni menos que el queridísimo Cero Están basados en unas figuras de Bandai Que salieron allá en los 90 Que en realidad más que figuras Eran lo que se llaman No estoy seguro si es model kit o garage kit Que vienen todas las piezas unidas En una especie como de Como si fuera un juguete kinder Pero gigante Y vos tenés que ir cortando las piecitas de esa especie de esqueleto Y te armás un muñeco de la Sanremil puta, porque estos muñecos están increíbles y los originales no saben lo que son Estos muñecos salían muy baratos, de hecho no recuerdo si salían 3 pesos eh, Tengo un primo que jura que salían 3 pesos los tres juntos, no, no puedo dar fe de eso Para mí salían los tres juntos 7 pesos, una cosa así Y lo que tiene además es que se pueden desarmar como si fueran los caballeros del se pueden desarmar todas las piezas y ver un Megaman, que hoy les voy a mostrar algunas sorpresitas que tienen estos muñequitos. Sé que en otros países hubo más bootlegs de Megaman de esta, de esta índole, incluso más estrafalarios que estos, puesto que venían con enemigos de Megaman X3, una serie de enemigos que aparecían cada tanto en los niveles, que no eran los enemigos finales, que tienen unas armaduras muy extrañas pero sí he visto fotos en internet de hermanos mexicanos que han podido acceder a estas otras variantes y que hacen que personalmente me muera de la envidia estos juguetes se encontraban en los queridísimos todo por dos pesos unos pequeños comercios que florecieron durante el segundo mandato del rey Juan Carlos II también conocido como el turco Estamos hablando básicamente de lo que se conoce como el, el, el apogeo de la fiesta del turco, acá en Argentina. Disfrutamos de una avalancha de plástico y productos de importación a costa de bueno, la independencia económica y la fortaleza también económica de nuestro país. Tengo dos, pero hay un tercero sorpresa que les voy a mostrar después que tiene que ver más con, con una nostalgia personal. El acabado del muñeco es, es excelente. Lo único que notamos por ahí es en la parte de las orejas. Vemos que no tiene el, el, el hundimiento que tiene Mega Man. Pero vemos detallecitos por todos lados, como estas dos rayitas. Y además las proporciones del muñeco son impresionantes. Vean que incluso se le mueven los pies. Tiene un nivel de articulación increíble, lo que permite que lo podamos poner... ...en posturas muy convenientes y dinámicas. Acá lo vemos, por ejemplo, en una postura imponente que nos remite muchísimo al videojuego. Se le cambiaban los brazos por unos brazos abiertos e incluso el booster, como se llama este cañoncito... ...también se le intercambiaba por otro brazo. Entonces vos podías tener a Mega Man atacando o a Mega Man eh, en posición neutral. El diseño, como les decía, no me canso de repetirlo, es impecable. Y antes de empezar a verlos por dentro, vamos a ver el siguiente Mega Man. Esta versión es la armadura especial del Mega Man X3. No me pregunten cómo se llamaba la armadura, porque la cantidad de nombres que tienen las armaduras de Mega Man es abismal. Pero está, el nivel de detalle es increíble en este, sobre todo porque tienen, tenían un diseño mucho más profundo para trabajar que el anterior. El Mega Man clásico convengamos que es bastante simple, pero este tiene de todo. Al contrario de el color original vemos que tiene unos detalles en dorado que de hecho no queda mal puesto que hay un truquito en este videojuego que te permite conseguir esta armadura en versión dorada con la cual nos hacemos prácticamente invencibles. Vemos por ejemplo los detalles del booster que son increíbles y el casco por suerte pude conseguirlo con esta vinchita que... Yo la he perdido cuando, cuando era chico. En, en los muñecos que tenía. Y nunca más la recuperé. Pero, por suerte, hace unos años. He podido encontrar estas dos figuras. Y no la dejé. Y no la desaproveché. Vemos acá, por ejemplo, algo que me encanta. Son estos. Estas turbinas que tienen las patas. que Están impresionantes. Acá atrás. Eh, realmente no recuerdo si iba algo pero sí sé que en el caso de muñeco de cero se le agregaba acá su, su característico cabello largo y como les decía tengo como les decía tengo una tercera pieza, en este caso una pieza customizada por mí eh, esta, este es un sobreviviente de cuando yo era chico, ven que está todo flojo como verán acá les dije yo perdí la, la parte de la vincha y lo había pintado a mis 12 años. Le había hecho un, una customización con los colores eh, más cercanos al original. Para luego, ya de más grande, un día estaba completamente al pedo. Y bueno, me puse a pintarlo. Aproveché que tenía un aerógrafo y le hice estas truchísimas eh, manchas de, de suciedad. O, o una especie de sombreado, no sé. Pero bueno, me saqué las ganas de tenerlo con los colores, con los colores reales. El acabado no es el mejor, pero fue un buen momento en el que me he fusionado durante el transcurso de la actividad con mi ser de, de antaño, entregándome en una tarde de pura nostalgia y sensación. Ahora voy a aprovechar que este tiene las, las piezas más flojas y voy a mostrarles cómo es por dentro el muñeco porque tiene unas particularidades que vale muchísimo la pena observar. Cuando le sacamos las piezas nos encontramos con esta choqueante escena en la que vemos a, a Mega Man en toda su desnudez, en toda su fragilidad y podemos visualizar literalmente su interior, eh, su falta de alma incluso y este rostro inquietante, carente absolutamente de emociones. Es una imagen muy cruda, pero que eleva este juguete a una calidad superior. Estos detalles típicos de diseño de mecha japoneses me encantan, es un chamullo enorme. Pero funcionan muy bien. Y bueno, aquí están. Los que probablemente sean de los mejores bootlegs jamás hechos. Que por suerte tuvimos la oportunidad de acceder acá en Argentina. Me da mucha curiosidad saber si ustedes también pudieron acceder a ellos. Si les interesó acceder a ellos o no en su momento. Y qué recuerdos tienen al respecto. Recuerdo que también han salido... Otros bootlegs basados en la versión estadounidense de Mega Man. Que me arrepiento de no haber adquirido ninguno de ellos. Si sí, he adquirido eh, otros muñecos de, de muy dudosa calidad de la serie Mega Man clásica. Pero se los mostraré en otra ocasión. Junto con otros. Con otras curiosidades que tengo de Mega Man. que no son tantas pero van a dar buen material para otro video. Eh, los invito a que nos sigan acá en YouTube, que activen la campanita para enterarse de cuando hay videos nuevos, que bueno, nuevamente nos sigan en el Instagram, porque subimos además material que acá no, que acá no mostramos, porque por ahí no, no es suficiente como para un video, y además ahí nos mantenemos en contacto para ejercer en comunidad este problemita mental que tenemos que se llama coleccionismo. Compartan el video con sus amigos y amigas entusiastas del mundillo y, por supuesto, déjenos su comentario con sus anécdotas al respecto de esta franquicia, de otras figuras que conozcan, o con consultas sobre otras cositas que quieran ver, puesto que, si bien la colección de Adersid no es gigante, podemos decir que tenemos una amplia variedad de material que está en constante crecimiento y les podemos mostrar un poquito de prácticamente cualquier franquicia me atrevo a decir. Eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.